varios temas para hablar de la Ciudad de Buenos Aires. Lástima que no hubo ningún legislador del Pro ¿no? acá para discutir. Una Pero pena. bueno, no quisieron venir. Hoy estuve hablando fuera, obviamente no quisieron venir para preguntarle sobre estos temas, así uh -huh. que sé la posición que tienen con relación a los temas que vamos a hablar, porque los legisladores que nos están acompañando son de la oposición. Exactamente. Así que bueno, tenemos el gusto de tener a Rafael Gentili, legislador de I más D, eh, Francisco Titonena, sí. legislador del Frente para la Victoria, Alejandro Bodar, legislador de Nueva Izquierda. Gracias por, por estar, ¿eh? Bueno, hay un tema, primero que nada, porque hay un tema judicial de por medio con respecto al aumento de las tarifas de subte. Alejandro Bodar había presentado una cautelar y este, bueno ahora hubo un fallo adverso. Hay una nueva apelación ahora, ¿no? Sí, sí. Mañana estoy presentando la apelación al, al último fallo que habilita el aumento porque el juez cuando levanta la cautelar tenía un dato que le había pasado el, el gobierno de la ciudad, que es un dato equivocado, porque partía de considerar que la tarifa técnica era de 7,60, que es el dato que le dio el gobierno, pero justo ese día que sale el fallo también salió la auditoría que, que se hizo en la ciudad, y la auditoría descubrió que en realidad la tarifa técnica no es de 7,60, sino es de 5 pesos. Y, y esto cambia todo, porque si el gobierno dice que con los subsidios que está pagando, cubre la mitad de una tarifa de 7,60, quiere decir que cualquier cifra, ¿no es cierto?, permite ver que cubre más de 3 pesos con 50 de una tarifa. Y si es de 5, hasta podríamos discutir bajar el precio, ¿no es cierto?, del, del boleto. O como mínimo mantener en 2 con 2,50 y bajar los subsidios. Así que bueno, creo que este es un dato muy importante, que el gobierno lo sabe, lamentablemente yo creo que no viene en este tipo de mesas porque han decidido seguir mintiendo, porque a todos siguen repitiendo como loros la tarifa de 7 con 7,60 cuando ya hay un dato claro de que esa tarifa técnica no es tal. Y que la empresa Metrovía fraguó datos para, llevar, para elevarla, como ha venido haciendo todos estos años para pedir más y más subsidios. En este caso para pedir un tarifazo, porque el aumento de Macri de un 40% del boleto y de los subsidios, porque las dos cosas quiere aumentar, la verdad que... Eh, y, y encima ha dicho en las discusiones que le, los legisladores críticos han dicho que por eso han bajado el presupuesto de salud y educación. Como tenían que atender al subte y tenían que aumentar los subsidios, esa es la explicación entre otras cosas de por qué bajaron salud y educación. Yo creo que este, este dato nuevo de la auditoría eh, cambia todo y creo que, espero que reflexione esta gente y que no siga mintiéndole a la sociedad. Ahora, eh... Yo tengo ahí como una, una doble discusión, ¿no? Con relación al tema de la tarifa, ¿no? Y lo digo como el subte, como el también el colectivo. O los trenes, si uno quiere llevarlo un poco más allá. La realidad es que no se concibe en el mundo una tarifa como la que se paga en la Ciudad de Buenos Aires. Porque, a ver, separemos esto, la Argentina no paga toda la misma tarifa. Sabemos que en el interior se paga tarifa mucho más cara que en la Ciudad de Buenos Aires. Y que la Ciudad de Buenos Aires tiene como este privilegio, ¿no? De viajar barato. Yo digo, se puede tener, y obviamente el usuario pretende una tarifa... Un, Transporte del de primer mundo. Entonces, ¿es compatible eso? ¿No no hay que ser un poco más.? Digo, ¿se puede seguir subsidiando? ¿No tiene que valer un poco más la tarifa? Estamos como un poco descoordinados, porque si uno se pone a hablar, no sé, Santiago del Estero, ¿cuánto sale la tarifa al colectivo, por ejemplo? Y estamos bastante más caros. O la plata, no me voy tan lejos. No, yo creo que sí, que en general habría que discutir una, una, una, la, la discusión del transporte en general. Yo creo que el transporte Perdón, público. Eso y dejando y teniendo en cuenta que tiene que existir una tarifa social, digamos, porque. Totalmente. Es real que mucha gente que utiliza el subte puede pagar más que 2,50. Y que hay gente que no lo puede pagar 2,50. Entonces, digo, habría que hacer un equilibrio con todo eso. Existe la tarjeta SUBE, existen un montón de mecanismos. Entonces, digo, si queremos tener transporte de primer nivel, no podemos estar tratando de pagar tarifas irrisorias. porque ya está sí, El problema es que si el aumento de la tarifa va a beneficiar al, realmente al servicio. Porque cuando se aumentó de 1,10 a 2,50, que fue un, un aumento importante, y todos los aumentos que ha habido de subsidio, no han permitido que... el el subterráneo mejore. Porque acá tenemos una discusión que es que todo, todo lo que va al subterráneo, ya sea por tarifa o por subsidio, va a un agujero negro, que no que, se, que es el bolsillo de los empresarios, y no termina yendo al servicio a mejorarlo. Entonces, hay una discusión más general. Después, en relación al tema de la tarifa, yo creo que hay que discutir si el, si el subterráneo o el transporte público es, como la escuela y la educación, un derecho central de la población sí. y por lo tanto el estado tiene que intervenir yo lo que sí yo creo que hay en algunos lugares es muy caro el servicio de pasajeros habría que discutir más que subirla de buenos aires en todo caso discutir en algunos lugares si no hay que bajarla pero en, pero en el mundo se subsidia el transporte Totalmente. Entero, sí, y en gobierno? muchos lugares es estatal. Por ejemplo, el, el subterráneo en muchas capitales del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, o en el propio París, es estatal. Porque también, como hay una concepción de que ese servicio es un bien hacia la sociedad, también el Estado se hace cargo y muchas veces hay tarifas más altas, pero. Aquí viene que una persona se sube a un tren, a un colectivo y al subterráneo con un mismo pasaje y el nivel adquisitivo de la gente es muy superior al que tenemos acá. Bueno, es un debate que habría que hacer entre todos para una tarifa acorde con las posibilidades de la gente y subsidios en todo caso no a empresas, sino para mejorar el servicio. Rafa. Sí, una, un aporte más. Eh... La tarifa en la ciudad, es cierto, es más barata con respecto a muchos otros lugares. Pero también hay un dato en la ciudad de Buenos Aires que hay que medirlo como región metropolitana. Que mucha gente toma más de un medio de transporte para uh -huh. llegar. Entonces, lo que termina pagando en todo su viaje puede ser lo mismo o más que lo que hace en cualquier ciudadano en cualquier provincia tomándose un colectivo. ¿Está? entonces esa es la complejidad que tiene por eso es necesario ver todo como un sistema y tenemos que ir seguramente a un arrecomodamiento de tarifas, primero tenemos que tener la seguridad de que la plata va a un, al servicio y no va a otros lados ¿tá? que es la primera discusión que hay en todos los servicios del área metropolitana con esa discusión tenemos que ir a una integración tarifaria, entonces vos tenés que decir, mi viaje sale cinco pesos, no importa si me tengo que subir, ponele a tres, a tres colectivos o a 2 ¿Está? Entonces, 5 eh, pesos, 3 pesos, lo que, lo que sea. Pero no lo que no puede pasar es que, porque quizás el que vive en Palermo te tomas el subte acá y podés pagar 3,50. Ahora, el que tiene para 3,50 más otros 3 pesos del colectivo más de el, o el tren, que lo paga o no lo paga, porque pues a veces eso también es el estamiento nadie paga, porque lógicamente nadie va a pagar el estamiento con las condiciones que está. Entonces, vos te ves que tenés pagando siete pesos, u ocho pesos por día en cada trayecto. Entonces, es mucha plata para un trabajador diariamente dedicado a eso. Entonces, me parece que esta es la complejidad que tiene. Por eso hay que pensar en algo que necesitas, la voluntad política de los gobiernos, que tienen jurisdicción sobre el área, básicamente provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y gobierno nacional, que se sienten en una mesa y gobiernen el transporte de la región metropolitana integralmente y no que se anden peleando como sucede en estos últimos años. A ver, yo lo que me parece que hay que plantear es qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, 59 mil millones de pesos de presupuesto. Es uno de los presupuestos más altos del país y además de ingreso per cápita que tienen acá en la ciudad de Buenos Aires. Como dijo Alejandro, eh, los presupuestos de políticas sociales han reducido su capacidad. El Estado tiene que garantizar también... Un Estado, como el Estado Nacional, está garantizando los ferrocarriles, la necesidad del de mejoramiento, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene que garantizar el, el subterráneo, tiene que garantizar un buen servicio de transporte para todos los ciudadanos, no solamente para los que lo puedan pagar. Porque la verdad, que un ministro, o sea, que Picardo salga a decir que el, puede, tiene que pagar más de... Pueden pagar 3 pesos con 50, porque se toman un café por 15 pesos. La verdad, eso es faltarle respeto al ciudadano. La verdad que eso es querer mirar la cuestión como mira la cuestión el gobierno de Mauricio Macri desde el punto de vista empresarial. Nosotros tenemos que ver que los servicios de transportes son servicios que debe también estar garantizados y Auditados por el Estado. No como solamente como una cuestión empresarial y como una cuestión de garancia. Digo, el, eh, el subte tiene que ser un lugar, un servicio para que todos puedan... Transitar, poder estar pensando. Y como dijo Rafael, acá eh, es una cuestión que hace muchísimo tiempo nosotros venimos discutiendo. Ahora, Tito, y por eso, eh, imagino... va a hablar de la, del área metropolitana, cómo trabajar, digo, porque eh, digo, hay muchísima gente, hay más de eh, dos millones de personas que entran y salen diariamente de la ciudad de Buenos Aires y que tienen otros servicios de transporte. Eh, Tito, me imagino que por lo que vos estás diciendo, y creo que ustedes pueden coincidir, ¿La solución es un servicio de subterráneos estatal, lo mismo que un sistema ferroviario totalmente estatal? Esto, ¿En esto coinciden los tres? Eso, eso es lo que hoy el gobierno nacional está planteando digo, ha pasado con el Sarmiento, con el Belgrano, yo creo que hay que ir avanzando. La destrucción que ha habido con el transporte en lo que fueron la, toda la década neoliberal, la pérdida del de, eh, Estado como un Estado garante de los servicios públicos, de los derechos sociales, creo que hay recuperando y es el tiempo de recuperar. Lo que pasa es que aquí se muestran los dos modelos políticos concretamente, el modelo político empresarial de Mauricio Macri y un modelo nacional que está avanzando con toda la diferencia en la necesidad de que el Estado se haga cargo de los transportes. Sí, hay que estatizarlos claramente, se hace muy tarde, después de haber enriquecido a unos cuantos empresarios y quizás también a unos cuantos políticos con los subsidios y un manejo muy discrecional eh, eh, con los subsidios y lapidado esa plata que era de todos nosotros, la verdad se ha hecho demasiado tarde con víctimas fatales en el medio, y bueno, ahora el Estado está, está urgido con pocos recursos, con lo cual eh, los patos lo vuelve a pagar el Estado, ¿no? Entonces, y todos nosotros nuevamente, entonces la verdad, porque lo que es llamativo en el subte y en el tren, y en los colectivos, mucho más que en el tren y el subte, el Estado ha puesto mucha plata en estos 10 años. Entonces, no ha sido un problema como era en los 80 de falta de recursos. Y el Estado, está, los trenes chocan y se muere gente porque no hay plata. No, hubo muchísima plata, muchísima plata, y la gente se muere. Entonces, se muere en accidente de tren y se muere en accidente de colectivos. entonces por, Y el gobierno alivianó las exigencias de, cambio, de renovación de unidades de colectivos que tenían antes de empezar el de, de, de 2003. Entonces, la verdad que es preocupante, está bien que lo hagan ahora, eh, lo hicieron tarde, y eso se, la, se paga, y creo que hay que hacer un esfuerzo como conjunto para ver cómo se gana tiempo eh, para recuperar el tiempo perdido cuando ya tenemos poca, menos, mucha menos plata en el Estado ¿no? para Ajá. hacerlo. Eh, eh, hubo una polémica estos días y hasta hoy mismo, con relación al sin nuevo sistema de inscripción que ha puesto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Para las escuelas, ¿no? Para las escuelas de los tres niveles, en el cual se hace, la idea era hacerlo por internet o por teléfono. El primer día colapsó, de hecho, nuestro compañero Reinaldo K se lo comprobó en Vorterix con el mismo el ministro, ministro de Vortes. Educación, uh -huh. ¿eh? que llamaban y estaban colapsadas todas las líneas y no se podía entrar a la página de internet, y parece que hoy se regularizó el tema. Y ahí se había entrado en un debate, algunos que decían que estaba mal, bien, otros que estaban mal. Un sistema que da tres opciones de acuerdo a la, a la ubicación y a la dirección que pone la persona. te Daba tres opciones de colegio y tres opciones más que podían poner los padres. ¿Cuál era la contra, digamos, de este sistema? Pues después podemos hablar del sistema educativo, si hay que invertir más, si hay que invertir menos. Ahora digo, con el sistema de inscripción, donde... Los que habitamos la ciudad de Buenos Aires sabemos que muchos padres deambulaban por acá, por varios colegios, buscando este, vacantes. No es un sistema moderno, digo yo, no está bueno. No, una, una cuestión es eh, utilizar como herramienta al tema de la informática, como una, una herramienta, sí. A, digo, en la educación, Rodo, sí. en la educación. No hay posibilidad de tener que mediar entre el conocimiento de la comunidad educativa de los padres con la escuela que es esa relación que uno va cuando va a escribir a un hijo, conoce la escuela, conoce el lugar, sabe qué es lo que pasa. Digo, acá lo que están planteando, no solamente los gremios docentes, sino nosotros también, la opción a que sean por la doble vía. Digo, esta es la realidad y esto es lo que el juez Otegi tendría que haber resuelto, todavía no lo ha resuelto frente a la Defensoría, frente a una, presentoría, una presentación de la Defensoría General de la Ciudad. Y agrego más agrego más, esto fue hecho en forma así eh, totalmente desordenada hoy hay trabajando en las escuelas un facilitador que fue eh, que lo decidieron el viernes por la tarde son jóvenes que están con una eh, netbook de los chicos planteando ayudar a la gente los que no pueden entrar por internet yo te pregunto una cosa Rodo los eh, más de 40.000 chicos que vienen de Provincia de Buenos Aires, que sus padres trabajan acá y vienen a la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo hacen para escribirse? 147 en Provincia de Buenos Aires no funciona. Nosotros no ah, decimos 0800. que no queremos. 147 no podés hablar desde la Ciudad de ¿Qué? Buenos Aires. Pero había un 0800. No, no, Hay no, pero 800. el 0800 no funcionó. Eso ayer. Yo ayer estuve en las escuelas. Estuve... Oh, pero sí, pero lo que te quiero decir es... ¿Se puede estar en contra de un sistema que le facilita la vida a la gente? Porque digo, no, no, ver, uno lo que dice... imagínate que, la... que el que viene de la provincia de Buenos Aires tiene que empezar a recorrer colegios para ver a dónde encuentra una vacante. Eso, un, la verdad... No, que... o sea, yo te voy a decir algo, Rodo. Vos sabés muy bien que hay más de 6.500 vacantes faltantes en el sí. área del nivel inicial. Yo quiero ver esas 6.500 familias que quieren inscribir a sus hijos de 45 días a 5 años y van a ingresar y lo van a decir, le van a tirar 8 opciones y no tienen ninguna de esas 8 opciones, van a tener posibilidad de ingresar. Por lo tanto, lo que aquí nosotros estamos planteando es que exista la doble opción. Aquellos que quieran utilizar la informática, el tema informático a través de la internet, eh, online, todo eso, y el papá como muchas veces ocurre de ir hacia la escuela de ver cuál es la relación. la educación es una relación dialéctica entre la comunidad los alumnos y los maestros, los padres y la, y la comunidad educativa y esto lo que está haciendo es alejar de alguna manera a los padres de esta cuestión y te digo algo más te digo algo más. Hoy hoy una editorial en el diario clarín que escriben en la contratapa. La verdad es que lo que ha escrito ese periodista ahí, el, el periodista Roa, realmente es lo que le han dicho muchos de los que en la década del 90 fueron los que quisieron destruir y privatizar la educación en la ciudad de Buenos Aires. A esto se suma la incertidumbre de los padres que hasta diciembre no van a saber si sus hijos están inscritos. Diciembre y marzo. Diciembre, diciembre y marzo. En marzo recién lo van a saber. Por eso. enero ¿sí? marzo. Yo creo que el, el gran problema de esto, co como... Yo, yo creo que si se si diera el método alternativo que un padre pudiera ir, pero el problema es que bloquear la escuela para los padres, o sea, y que solo se tenga que comunicar por una computadora, para mí despersonaliza la relación. Yo creo que si la educación no está peor de lo que está, es porque la comunidad educativa, en ese vínculo que se ha creado, ha permitido que permanentemente haya resistencia y haya logrado, lo es que muchos planes nefastos no pasen. Yo creo que hay un intento de romper ese vínculo. Y, después, y también de tapar la realidad de que falta matrícula. En la zona sur de la provincia, de, de la Ciudad de Buenos Aires, faltan matrículas. Esa gente se va a enterar, ¿no es cierto?, a último momento que no tiene eh, vacante para su hijo. Antes, el hecho de estar y de ir y de que los padres se involucren, porque hay que llamar a los padres que se involucren, permite que se busque una solución. De esta forma el gobierno directamente va a cortar y, y, y listo, y se desentiende del problema, sumado a los problemas del Gran Buenos Aires, porque yo creo que este gobierno ha dado muestra, primero está bajando el presupuesto de educación, otro año más, siempre tiene una excusa, en este año es el subte, que es lo, justo lo que estábamos discutiendo recién, ¿no es cierto? Entonces, ha dicho que... Viene mucha gente de el Gran Buenos Aires que se lo quiere sacar de encima. Ahora crea este sistema. Yo creo que la desconfianza que se crea está muy fundada, ¿no es cierto?, con relación a esto. Entonces, ¿por qué se niegan a abrir una vía alternativa? Que sea, está bien, el padre que se quiere inscribir y que soluciona su problema vía eh, eh, internet que lo haga, pero también que el padre que quiere ir al colegio también lo haga. Nosotros alentaremos que el padre vaya, porque yo creo que tienen que ir los padres, se tienen que involucrar. Y bueno, pero. Esta cerrazón lleva a desconfiar, ¿no es cierto?, que no, no quieren abrirla. Rodo, una, una cuestión. Este sistema se utilizó para eh, la inscripción de invierno en escuelas, que son las colonias de invierno en las vacaciones de invierno. Se redujo la cantidad de inscriptos en más de un 70%. Solamente se inscribieron en el 30%. ¿Qué pasa con los chicos que no se inscriben en la escuela pública? Van a ir a la escuela privada. Bueno, muchas gracias a los tres. La próxima vez esperemos que haya alguien del PRO para defender la, bueno, si está bien, la, todo... la, la posición bien, oficial. ¿no? Sabía, bien? <risa> <risa> bueno, bien, Gracias por venir. ¿eh? Gracias. Ya volvemos.